Desde ayer, nosotros teníamos un tema, pero como estaba el, el tiempo corto. Señores, en una entelequia que se llama Parlacén, que el país gasta millones de dólares, Y otros países, otros no han aceptado eso. Parlamentos centroamericanos que no tienen ninguna acción vinculante ni ninguna medida que este organismo adopte, se copian, se aplican. Pero se hace bulto. Y el mundo, y República Dominicana no escapa a eso, el bulto tiene su, su espacio. Sorpresivamente, en el día de ayer, el expresidente Danilo Medina y la ex vicepresidenta Margarita Cedeño aparecen juramentándose en el Parlacén como diputados que van a ganar cada uno 240 mil pesos, dinero que sale del contribuyente dominicano, eh, y de inmediato... De inmediato eh, la... Mírenlo aquí a Danilo juramentándose De inmediato Porque di que hay una cosa que dice Que los expresidentes cuando terminan eh, Tienen derecho a ser miembros del Parlacén Y entonces ya ustedes saben Un dinero que se podía utilizar para la pandemia Ahora se lo tenemos que dar a Danilo Medina Buenas tardes Que va el bueno, televisor Bueno que Baja el televisor Entonces, ¿qué resulta? Que Pero lo fundamental no es el dinero No, va... no vayamos a creer Que Danilo Y algunos expresidentes Que han querido refugiarse En el Palacén lo hacen por el dinero No Es porque buscan Impunidad, ellos creen que metiéndose de que ese famoso parlamento Integrado por seis países Di que ellos se van a cubrir Y se van a guarecer eh, Buena tarde Buena tarde Buena ¿Y qué es lo que pasa? Bueno entonces, ¿qué resulta? Que Danilo Medina Como sabe que pueden por una serie de crímenes cometidos de corrupción y de apañamiento en su gobierno, él entiende que refugiándose en el Parlacén definitivamente él va a evadir el peso de la justicia. Y para que ustedes vean, para lo que se presta es en para darle refugio, porque así hubo uno de Guatemala que la justicia probablemente lo, lo, lo persiga, eh, y de otros países que forman y que para el aceite. Bueno, si no llaman como se debe, no voy a aceptar llamada porque esto me está quitando tiempo. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Buenas. Buenas. ¿Sí? Una denuncia para ver si el síndico por favor se apiara de los transeúntes. En la entrada de Colón, hay unos hoyos que eso dan pena. Yo ando en un vehículo de cuatro gomas y he asustado cuando paso por ahí, porque hay un hoyo que dan pena. El que no conoce esa calle va a tener problemas. Así mismo lo aguayo, el síndico de aquí, de eh, el sitio NG, que por favor arregle esos hoyos. Y yo quisiera que tú me hables. Eh, antes de terminar el programa De un tema que nos está afectando a todos los dominicanos Y nadie dice nada Y como tú eres un hombre que dice la verdad Yo creo que tú hables de eso El tema de los haitianos Los haitianos están aquí incontrolables Sin papeles Y en las escuelas Hay un 60% haitiano y un 40% dominicano Yo quiero que tú me hables de eso Porque no, no, Duarte, Sánchez y Media Tampoco quiero exagerar de Que hay tanto haitianos en las escuelas son nazis, Pero déjame decirte También eh, ahorita vamos a tratar ese tema, porque tengo este tema del de Parlacén. Miren, el Parlacén eh, eso, eso es una vergüenza, señores, que el país tenga que destinar millones de dólares en una entelequia que no resuelve nada y que entonces ahora le va a dar refugio a gente que pueden tener problemas judiciales. ¿Qué? Y, y, y déjenme decirle, para que no vayan a pensar y que, que le voy a presentar algo que escribió, y yo, yo desde ayer tenía eso para hablarlo y no me dio tiempo. Eh, eh, lo que han escrito algunas personas sobre este caso de. del. Vamos a ver, buenas tardes. él dice que no hay tanto haitiano. Que vaya, que vaya a, a Bávaro Bávaro Punta Cana para que vea que hay más haitianos que dominicanos No, no, él, me dice, él dice que hay muchos haitianos Lo que yo le digo, que fui yo que le dije Que no es verdad, y que, que en las escuelas de por aquí De cada 100 estudiantes que hay, hay 40 haitianos no es verdad Ah, no, no, no es verdad ¿Sí pero, en, pero en Bávaro sí puede sí. haber más haitianos que, haitiano. haitiano. que dominicanos es Sí, miren lo que se nosotros estamos cogiendo hasta peligro porque esa gente dicen que esto es de hecho. No, pero eso es caballero, no le des a eso, que eso, que, eh, eh, eso. Eso es caballero. Los haitianos lo que están pasando hambre andan huyendo como los dominicanos cuando se van a Puerto Rico. Buscando, oye, la historia ha demostrado, porque este es un tema que lo manipulan mucho. Y como nosotros no tenemos mucha formación, ni mucha educación, nos dejamos manipular. Y nos quieren presentar nosotros, el tema de los haitianos, como la amenaza más grande. Y eso es mentira. Eso es mentira, claro, claro. Como digo una cosa, digo la otra. El país ciertamente es un desorden migratorio. Y hay que tomar medidas de control. Eso es verdad. Óigalo bien para que después no me confundan y manipulen lo que yo estoy diciendo. Hay que tomar control de esa frontera, incluso Luis Abinader tomó una decisión hoy o ayer que yo la creo muy correcta y lo apoyo. En el sentido de que él instruyó al ministro de las Fuerzas Armadas, a Díaz Morfa, le mandó un memorando para que instruya a los jefes militares de la frontera Oigan bien esto, para que no se dejen intimidar, así mismo dice, bueno yo debí presentarlo eso, para que no se dejen intimidar de políticos, civiles, legisladores y qué otro tipo de personas. Mencionó tres gente y le voy a decir lo siguiente, si el presidente de la república, que es el hombre más informado de cualquier país, le, le instruye a los militares que no se deje intimidad de políticos en este caso de políticos de gobierno del PRM en la frontera que cuando agarran un contrabando llama, mira, soy yo el senador fulanito de tal soy yo el gobernador que yo okay. que soy yo el secretario general del PRM en tal sitio mira ese contrabando hay que soltarlo parece que eso se ha estado dando y Luis Abinader lo incluyó. Yo voy a ver si ahorita lo, lo consigo eso. Para que ustedes vean lo grave que es eso. Porque las cuestiones militares. Bueno, Macoría ahora tiene un lío. Porque acusan que civiles. Y a mí me lo dijo una persona. Que yo hasta le creo. Por pues el personaje envuelto. Que general que está aquí. Que lo quieren sacar. Con una huelga. Que sé yo qué. Que fueron civiles. Dice que lo trajeron. Coño, pero eso es un error, Garrafal. La policía, y, y especialmente de chuba que si, sí, se sí aceptó eso. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden estar intervenidas por civiles. Dicen, mira, yo quiero este coronel aquí. O yo quiero este general aquí. Pues es una locura. Porque lo manipulan para hacer diablura. Porque dice, que ese es hermano mío. Y que ese, que sé yo qué. Y que vaina, y que lo otro, y que lo otro. Pues aquí hay una huelga porque... Pero a mí hubo una persona en mi cara cuando el jefe de la policía vino aquí y yo se lo creo a eso. Está diciendo que es el senador Franklin, pero hay otra persona aquí, que es la mano derecha de un político que fue muy poderoso en el gobierno de Hipólito Mejía, que me dijo a mí que ese político poderoso llamó a Chubasque, porque él que es hermano de este general que está aquí. Eso me lo dijo ahí tanto el jefe de la policía. Y yo viéndolo hablar con este general. Pero ese es como mi hermano. Coño, pero la, una institución no se puede manejar así. Que porque una gente, por más bueno que sea, te haya... Mira, yo quiero estar general en este pueblo. Pero eso nada más se ve en este país. Esa locura. ¿Usted cree que es un país de verdad? Dice que, es que un político, un amigo, de que porque sea de, de, amigo de... de tú, mira, yo quiero que ese esté aquí. Eso nada más se ve en esta vaina que, que le decimos país. Una verdadera vaina. Entonces, ¿qué resulta? Luis Abinader hace eso. Entonces, volviendo al caso, eh, la migración, lo que pasa es que a nosotros nos han metido en la cabeza, y eso va a ser difícil, eso no nos va a quitar tan fácil, que al haitiano hay que odiarlo. Porque ni que la, Y es verdad, los haitianos nos no dominaron. Pero esos es infelices, los que andan buscando es comida para mantenerse, señores. Y no es verdad que los haitianos ni tienen fuerzas armadas, porque Haití no tiene fuerzas armadas. Se supone que nosotros tenemos una fuerza armada entre la fuerza aérea, el ejército, la marina, los asimilados, los calientes, de más de 70 mil hombres, sin contar, la policía, que es un cuerpo armado. Y esos infelices cayéndose a pedazos, que el día a día de ellos es sobrevivir, es sobrevivir. Y nada más hay que estar cuando abren esas puertas, señores. Yo que he estado varias veces. Cuando abren esas puertas, pues da jabón. Que esa masa humana. Bueno, yo fui con el extinto William García. A un reportaje. Y desde ese momento, yo acuñé la siguiente frase. Lo decía con William García. William, mira, tú ves que tú, yo, aquel, fulanito, Juan Pérez, el otro comienza a hacer planes que en esta época tú vas a tener una casa en esta época tú vas a comprar un carro ustedes viven eso a diario mira cuando yo me gane tanto dinero voy a hacer esto voy a comprar un juego de comedor voy a comprar un buen televisor o voy a comprar un motor tú haces planes y esa es tu preocupación el haitiano no cuando usted ve esa masa el haitiano lo que está viendo qué vas a comer en un día Naturalmente, vuelvo y digo, nosotros tenemos ciertamente que controlar esa frontera que es un desorden. Pero dejemos esa vaina de que, que los haitianos van un disparates. Los dominicanos se van a Puerto Rico en Yola. ¿Buscando qué? Buscando mejoría. Y siempre la historia ha demostrado. No nos dejemos manipular.